Certificación Internacional. La María Cano podrá suscribir convenios o acuerdos con entidades internacionales que puedan certificar competencias o habilidades en el área de formación de tu programa.